hola amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal de youtube bueno chicos hoy vamos a tener sorteo para ustedes sorteo de, de, ya de fin de ciclo de fin de año haciendo un poquito de revisionismo histórico fue un hermoso año tuvimos buenas y malas tuvimos de todo un poco tuvimos sé, un año complicado también por el tema de la pandemia para todos pero bueno acá lo importante es que eh, nada, tengo ganas de regalarles algo eh, Obviamente es un regalo humilde porque tampoco tengo mucha guita. Creo que fue el año que menos donaciones recibí. Estoy bastante pobre a nivel de donaciones, pero bueno, no importa, no pasa nada. Eh, igualmente yo les quiero agradecer lo que es el apoyo que me han dado. Eh, porque, porque nada, porque siempre están ahí del otro lado, esperando que suba un video, mandándome mensajes, eh, o mandándome cajitas, o mandándome cosas. Eh, ¿entendés? Entonces, nada, yo les agradezco un montón esos... Esos gestos que tienen para conmigo porque no, no tienen por qué, no tienen la obligación Y sin embargo eh, así todo lo, lo hacen de igual forma Así que, bueno, nada, lo, lo mínimo que puedo hacer es Vamos a estar haciendo una especie de, de sorteito entre todos los que vean este video Pero cómo hacerlo para, eh, para cambiar un poco, sino siempre lo mismo No dejen los comentarios, eh, perdón, no dejen su nick de word acá No lo dejen acá en YouTube Déjenlo en, el último, en la última foto que subí en Instagram que justo encima me, está, me estaba cagando de calor Porque hace 35 grados acá en Buenos Aires En Quilmes Y encima nos cortan el agua todo el tiempo Así que nada Espero que, que nos devuelvan el agua básicamente Y porque estoy chugando como perro Literalmente Así que nada chicos, vamos a hacer eso Me dejan directamente, si me quieren escribir algo en los comentarios De, de feliz año y esas cosas Buenísimo, voy a estar leyendo todos y vamos a estar haciendo un sorteo y capaz que después el que más me guste, el que me haya llegado más al corazón, le voy a hacer un regalo aparte yo, ¿bien? O sea que, nada, eso. La última foto, yo te digo, es una que estoy con, con cara de dolobu, ahí con cara de tonto, eh, diciendo qué calor, no sé qué, algo <risa> así. Así que dejen en, ese, en, ese, en esa fotito de Instagram, la voy a estar dejando ahí abajo igual acá abajo en la descripción al Instagram mío, pero nada, dejen ahí su nick de WOT. Y después, si quieren dejar el comentario, los que tengan ganas de participar por el otro, por el otro regalo que voy a hacer yo de manera eh, más privada, digamos. Eh, porque va a ser algo que yo vea. O sea, el, el, el comentario que más me gusta a mí, que más me llega al alma más lindo, más que más me regocije, es el que mmm, vamos a estar eh, regalándole algo más chiquito. Pero también que van a ser unas, unas cajillas. bien Así que, bueno, nada, chicuelos. Vamos a estar haciendo ese sorteito. Van a ser eh, 11 cajas. No lo estaba diciendo. Van a ser 11 cajitas. Eh, de las cajas grandes, por supuesto no van a ser de estas Le voy mandando una por una por día <ríe> Re triste Así que Nada, dejen su nick Y si quieren dejarme algo lindo por fin de año eh, Ahí en la, en la última Imagen de Instagram Y síganme, síganme en Instagram, si no le cuesta nada Así llegamos, aunque sea a los 500 Seguidores en Instagram, que va a estar bueno Así que bueno, nada más amigos, cortito Ah, salió el estilo del bisonte Que es este justamente, no sé si lo tienen Al bisonte, si les gusta es un buen tanque, línea general pega 360, penetra 218, se queda un poquito corta. Pero con 270, con hit no está nada mal, tiene una buena torreta, acá rebota bastante, bastante. Algunas veces se la van a clavar acá en el mantelete, pero bueno, es así, lamentablemente. Tiene buena depresión de cañón, menos 10, o sea, el DPM es normal, 1928 está recontra en la media, ni más ni menos. La dispersión puede que sea un poquito más traicionera junto con la velocidad de apuntamiento, pero bueno, es un pesado, no, no le podemos pedir todo, porque pensé que está muy es muy de jugar eh, golpe a golpe, entonces... Si le pones más todo esto, estaría ya bastante roto. 1400 puntos de vida, 135 de chasis. Estos 135 pensá que se las clavan, igual te van a, te van a entrar igual, así que no muestres nunca, nunca el chasis. Después movilidad bastante reducida, 12 con 33. camuflaje no tiene y detección B400 con 539. Así que más o menos eso para que eh, les eh, hacía un resumen de lo que es la oferta del calendario de aviento. En líneas generales me parece un buen tanque. No me parece que esté roto ni mucho menos Pero me parece que está, está bien, es aceptable Y zafa, y zafa bastante, bastante bien Eso amigos, cuídense Que tengan un bello y hermoso año Recuerden que es en Instagram Porque son muy cabeza cabezaduras, ya los conozco Te van a dejar, hola Dando, este es mi nick de bot. No, acá en YouTube no sirve No vale, no le doy bola, no lo leo nada mentira, si le doy bola, lo leo Y les respondo, pero el que vale es el de allá El de Instagram, vayan para allá Eso, cuídense, más felicidades para todos chao chao.